Hola, hola vosotros. Aquí Suman, comentando Un día a la traverna, Y hoy volvemos con Total War Warhammer 2. Nuestra aventura con Imer, el príncipe dragón, con los caballeros de Caledor En esta lucha contra Kemri Por las. Bueno, las tierras del norte y del sur. No sé si os hemos entendido. Así que vamos a ir a por ellos. Ruino del. Uy, wow. Vale, bueno, veremos a ver. Como. Constru ¿Constructo qué quiere decir? Esta unidad es un constructo animado. Los necrotectos pueden llevar a su potencial en combate. Pueden llevarlo a su potencial de combate pleno y restaurar la batalla. Uf, tío. Vale, ok, bueno, pues nada. Vamos a por ello. Yo creo que con. El, tal y como llevamos el ejército. Sin duda vamos a poder... Va a ser un poco raro porque como hemos perdido línea al agrupar las, las unidades de los lanceros, creo que lo necesitábamos para reducir el gasto. Si no, no podíamos sobrevivir ni de milagro. Le hemos puesto el liderazgo a los leones de Gracia, que lo usaremos para ir contra eh, acorazados y demás. Yo creo que en mitad de la melee nos va a ir bien. Vale, sí, sí, comenzamos el despliegue. Este, esta cantidad de vientos mágicos. ¿Qué tenemos? Ah, tenemos estos dos cuellos. Él viene por aquí vale, ok, pues nos vamos a quedar aquí porque el, el ejército de los bueno, no sé si es el de los refuerzos el que viene fuerte pero entiendo que desplegará por lo menos cerca vale, vamos a meter esto en el mismo grupo ay pararse un poco vale, eso es, no tan apelotonos vale, y ahora lo vamos a fijar vamos a recoger los arqueros Uy esto es una pedra, vale Los arqueros, aquí detrás Vale, así más arrejuntaditos Esto está bien, no tiene magia Él tampoco creo La maga aquí El noble aquí Los leones de Gracia, vale, aquí Caballería, vale, hemos vuelto a tener muy poca eh, Vale, y el dragón aquí en la frontal Vamos a ponernos Uh, ah, vale, Tiene el reagrupamiento Vale, pues vamos a meter aquí en el centro A Imrik Vale Vale, ok, pues nada, tal y como estamos Iniciamos batalla, a ver por dónde vienen Por dónde se movilizan ellos Este es su ejército tocho No llegamos. No, no. Es que iba a decir: Vamos con la caballería, lo reventamos y nos echamos para atrás. Pero no sé si nos va a salir a cuenta eso. Vale la pena que esperemos, que aguantemos fuerte. Van a venir por aquí. Nosotros ya vamos. Seteando nuestras unidades. Vale, estos los vamos a dejar aquí. Los leones de cracia. Aguantando. Vale, y el dragón aquí. Perfecto. Vale, vamos a darle un poquito de calor. Vale, y ahora los reduciremos la velocidad. Vale, es muy importante. Vamos a avanzar con los arqueros. Uy. Para que en cuanto tengamos rango, los empecemos a reventar. Llegamos. Vale, desde aquí sí, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Han desaparecido. Fuck, fuck, fuck, fuck. Esto es malísimo. Vale, que se llevamos teniendo este cuello de botella para nosotros. Uh, vamos a retirarnos, ¿vale? Vale, y ahora que ya han salido, que vienen detrás de nosotros, que nos persiguen, ahora sí. Ahora, ahora, venga, venga, venga, venga, venga, a reventarlos Ok, la maga vamos a avanzar, vamos a tirar una bola de fuego Dale, dale, dale, dale, dale. Uh, es buen casteo Oh, uh, vale, es muy buen casteo Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto Esos arcos son maravillosos Genial, vale, ok, continuamos con el fuego Continuamos con el fuego, no paramos Los jinetes Aquí establecidos, vale No llegamos No, aquí Uy, guau, los acechadores Oh, esta gente dispara Vale, otra bola de fuego vamos a tirar aquí. Bien, perfecto. A ver el fogonazo ese qué tal va. Vale, bueno, útil, nos sirvió. Vale, vamos a rotar aquí. Vamos a aposentarnos en esta zona. Vale, vamos a cargar ya hacia adelante. Vale, vale, vale, la maga. Vamos a... Vale, vale, vale, vale, vale Aquí que vienen todos de cara Vamos, vamos, vamos, vamos vamos. Ah, perfecto Y además vamos a castear esto aquí 3, 2, 1 Vale, los arcos aquí Vale, vamos a cargar perfecto los leones de gracia que entren al trapo, aquí, vosotros aquí. Venga, venga, venga, que necesitamos entrar. Eso es, eso es, eso es. Venga, Imrik. Causa miedo. Vale, además, liderazgo y tú aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Bien, ahí, bravo el dragón. Vale, que entre la caballería aquí barriendo por detrás. Nada, nada, esto es perfecto, esto es perfecto. Hemos usado los cuellos de botella maravillosamente, pero sin duda. Vale, Imric a tope contra su héroe. Buena carga esa. Vale, vamos a meter a la maga. No sé si cuerpo a cuerpo es la mejor opción, pero bueno. Nos sirve ahora en esta tesitura. ¡Uy, boah! Wow! Señora, fuera de aquí. Los leones de gracia contra esta gente. Vale, Imric Vale, todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. El, nuestro nombre cómo está eh, su Señor, vale, vamos a dirigirnos contra él. Nada, ya podemos. Con esto se acabó, sí, se acabó. Vale, lo tenemos, todos aquí. Nada, ya he reventado, maravilloso, fin. Vale, lo hemos conseguido, hemos perdido una unidad de lanceros creo, pero bueno, hemos conseguido debilitarlos bastante, sí, justo. Tanto este ejército como el otro Lo que pasa es que ellos tienen un ejército más fuerte Que no sé de dónde ha salido Claro, tienen, van saliendo de la nada Les costará mantenerlo cero y menos Y con eso pff, nosotros estamos súper mal A ver Ok, tenemos que ver Victoria decisiva, perfecto Vale, 1500, esto nos viene genial. Nosotros queremos reabastecer unidades. O podemos tirar 1100, es muy poco. Influencia extra, pues para qué. Vale, no, vamos a tener que reabastecernos. Perfecto. Nos han atacado ellos, eh. Además, eso tenemos que recordarlo a nosotros. Vale, carrera por el vórtice. Hemos conseguido llegar a los 350 fragmentos. Uh pero el primer ritual es el primer paso hacia Vortex la palabra nos ha Prince is born. completa el siguiente ritual, ritual de la profecía Los uh. del mundo avanzan hacia el lugar del ritual mi señor pues aún hay tiempo para detenerlo Aunque no logres intervenir a tiempo Uf. Tendrás la posibilidad de reclutar tropas locales que ataquen por ti Heat cannot stay my ferocity. Vale, estándar de disciplina uh. Más 7 de liderazgo, perfecto Rasgo obtenido, osado Bonificación de carga y liderazgo, más 5 Perfecto, esto está muy bien, eh Vale ay Micaela, vamos a subirla de nivel. ¿Qué le vamos a poner ahora? Es que ya tal y como estamos con Micaela, con lo que tenemos. Espe explorar, limpiar corrupción. Robar tecnología, ¿no? Herir tampoco, bloquear ejército tampoco, especialista tampoco. ¿Ves? Es que todo este tipo de llama prendida... Esta la tenemos puesta. Espada ígnea de run. Uno mismo sobre el terreno aliado. Oh, esto nos puede venir genial para bufar a la gente. Infunde daño mágico y daño por fuego a los arqueros, ¿eh? ¿Te imaginas? Vale, vamos a ponerlo, me parece. Me parece un buen bufo. Vale, ok, y a nuestro señor noble ¿Qué le vamos a poner? Reponer tropas, creo que es necesario Tal y como estamos llevando la campaña Vale, uff Porque el, el resto, este este resto de De habilidades no me, no me acaba Y esto tampoco nos está dando tanto Así que Vamos a tirar por el reponer tropas ya Que lo necesitamos Y ahora sí que es momento de asaltar Kemri. Este ejército es no, indestructible por nuestra parte. Ya vamos en... En marcha pueden apoyar. Vale, no puede iniciar batalla, pero sí que puede apoyar. Vale, ok, pues vamos a ir a por ello. Vale, perfecto. Y tenemos esta otra derrota valerosa. Porque tiene los dos lanzacráneos, vale, vamos a ponerle esto, el liderazgo extra a una unidad de las de aquí, vale, coste de mano de obra, torre de asedio, vale, y vamos a, no, no entiendo, ah bueno, entiendo que puede ser por la muralla, porque claro, es que todo esto es la guarnición, vale, continuamos asedio, teniendo los dos ejércitos aquí, ¿eh? esto es una locura. Vale, ok. Veremos cómo lo gestionamos a partir de ahora. Vagar podemos subirlo de nivel. Mm, podemos construirle cosas. Vale, la columnata está bien porque son ingresos extra. Esto me gusta. Vale, de momento estamos en positivo. Oye, está bien. ¿Qué más podemos añadir? Vale, vamos a poner el pozo de gemas. 100%. Con esto aumentamos los ingresos. Fragmento de monolito. Aumenta la guarnición... ¿Dónde es? En Antoch Ant No, aquí no es tan necesaria Vamos a esperar Vamos a hacer excedente de población Y vamos a aumentar Vale, no Y aquí en Fuentes de la Vida Eterna Tampoco podemos hacer nada No, aquí tendremos que conseguir Katar y Numas dentro de poco O al menos en los siguientes turnos llanura de Esta es la llanura de sal y la está sediando Vale, perfecto, pues nos vamos a quitar a Kenry de medio Vale, ya sabemos que tenemos esto, si fuera Ritual del vórtice disponible Wow, ritual de la profecía Un poder hechizo de visión lejana se lanza sobre la fuente de Isha en un momento adecuado La fuente revelará un camino a seguir El vórtice se agita mientras el poder ritual lo rodea y luego lo debilita un lamentable efecto secundario, aunque hay que encontrar las respuestas. Iniciar el ritual también instantáneamente estar recompensado. El ritual de la profecía en curso. Mantenimiento de las unidades, duración de reclutamiento global, capacidad de reclutamiento local. Vale, y me da tesoro. Mientras el ritual esté llevándose a cabo, estos asentamientos serán nominados como lugares para rituales y deberán ser defendidos frente a las incursiones enemigas. Casa Bar, Claros del Albosol y Cuextol. Pua. Lo lanzamos. Es que no sé si nos van a atacar. Vale, espérate. Vamos a revisar por diplomacia qué, qué, qué acuerdos teníamos con los hombres lagarto. Acceso militar, alianza defensiva. Han aceptado, perfecto. Contracua. No, es que no me quiero comprometer con Tlacua aún. Con Slatan. Los últimos defensores, ¿cómo estamos? Estos son los que están al otro lado del de este. Estos parecen más acérrimos. No, vale. Vamos a quedarnos con Slatan por lo menos. Y, y con Tlacua, pues ya veremos cómo lo gestionamos. Ok, ahora que tenemos eso, vamos a iniciar el ritual del vórtice. Es aquí, ¿no? Ah, no, aquí no es. ¿Cómo despliegas esto? eventos aquí. Ah, no. Señores y héroes, tampoco. Provincias. Facciones desconocidas. Corte... No, esto es para revisar lo tuyo. Vale, ok, vamos a iniciar el ritual. No tenemos ejércitos por aquí. Podemos retrasarlo un poco. Es que prefiero coger esto, hacer la intervención... Bueno, es que... Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Aquí no tenemos apenas Son cuatro solo Pff, Si pudiéramos tirar a por la torre Sería maravilloso Pero claro, hasta que tengamos excedente de población Lo vamos a flipar un poco Vale Pues nada, vamos a Vamos a iniciar el ritual Uy, buena Hay que hacerlo aquí Iniciar el ritual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 Pero cuidado con el vórtice debilitado. Los wow. caos infiltrarán en este mundo. Prepara tus defensas, pues seguro que serán atraídas por el poder. No del me ritual. digas. El ritual ha comenzado. El ritual de la profecía. Los preparativos han sido completados en los lugares para rituales elegidos. Los fragmentos de molito, que una vez se conservan en oscuros lugares de todo el mundo, se encuentran ahora delante de tus magos. Estos abren los brazos y echan para atrás la cabeza mientras realizan un conjuro de energía arcana que recuerda a los milenarios cánticos del Archimago Caledor. Padre y prisionero del vórtice. Al recitar el ritual, la energía comienza su ascenso en forma de rayos que se dirigen al cielo, canalizando una forma pura hacia el vórtice. Ahora te corresponde proteger los lugares para rituales hasta que la ceremonia finalice. ¿Dónde han salido esta gente? Han salido por aquí en medio, ¿eh? Vale, vamos a sacar. En casa Bar vamos a reclutar un señor. Príncipe, adepto, adquisición de experiencia de la unidad por turno... Voluntad draconiana... resistencia física, adquisición... 196... Como todos valen lo mismo... Las princesas que tienen... Energético... Ejemplo... No, vale, ok... Vamos a coger el príncipe y vamos a coger este que es adepto... Vale... Nos va a costar 196 por turno. Vale, y además aquí le vamos a reclutar... Esto es... 118... Y estas 111. Vale, pues por 118... Estas 3. Perfecto. Además, vamos a tratar de hablar con los de Sudemburgo. ¿Dónde está la gente de Sudemburgo? Sudemburgo... Tenemos acceso militar, alianzas, no... Unirse a la guerra contra... Uh... Marionetas del caos. No pueden unirse contra las marionetas del caos. O sea, es algo que me tengo que cocinar yo solo. Está bien, supongo. Vale, ok. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Están, han nacido por aquí. Trataremos de finiquitar Kemri rápido. Vale. Tal y como estamos. Tal y como estamos. Vamos a finalizar turno. A ver qué hacen. Wow. Y solo este. No tenemos apoyo. Vale, lo intentaremos, ok, yo creo que con nuestra maga vamos a poder librar la batalla manualmente Vamos a por ello Ok, aquí el problema que vamos a tener ahora es que tenemos menos línea que la batalla anterior Oh, y es campo abierto Vamos a tener que sacarle el máximo provecho a la maga, pero... De todas, todas. La caballería la tenemos que emplear muy, muy, muy, muy bien. Los arcos. Ah, bueno, bueno. Pero tenemos la, la habilidad mágica esta de los arcos, ¿eh? Vale. Si se puede poner una zona. Comenzar el despliegue. Estamos bien. Son 13. Vale. A ver. Aquí detrás todo el mundo. Vale. ¿Dónde podemos ubicarnos? Podremos coger esta cima, sí, yo creo que podremos seremos capaces de coger esta cima antes de que nos lleguen ellos, vale anchos, eso es anchos vale vale, vamos a meter los leones de gracia aquí en el centro no es la mejor opción porque los leones de gracia se van a la caca en nada pero vale uy grupo, vale ok ahora arqueros aquí detrás Dos juntitos. Eso es. Ah, no, no, Hasta aquí. Vale. Así. Bien apelotonados. Exacto. Ahora. La maga aquí en este costado. El noble aquí en este costado. La imric Vamos a hacer que acompañe a la caballería. Entonces vamos a poner... Ahí, espera. Esperar, esperar, esperar. Vale, esto aquí. Todos fijados. Ahora. La maga. El noble. La caballería. Si hago el 5 no tengo las habilidades Esto no me gusta, tendré que venir a clicar adrede a Emerick. Vale, el dragón va a acompañar aquí el grueso Vale, perfecto Aquí nos queremos ubicar nosotros en la columna O sea, en la columna, en la colina Vale Vale, con el grupo 5 vamos a rusear aquí podemos. Podemos rusear. Él, él huye, él huye, él huye, él huye. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dime que lo revientas. ¡Oh! Dios. Y eso es una carga en condiciones. Matadlo y nos vamos. voy, voy, voy, voy, voy! Venga, matadlo que nos vamos. Va, Imrik, sal de ahí ya. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, nos reagrupamos, cogemos sitio y ya está. Vale, vamos a derivar el dragón hacia allá. Maravilloso. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Por eso, porque los arqueros los tenemos muy muy juntos. Bueno. Vale, vamos a meter el pelotazo de llamas. Aquí en medio. Vale, y luego ya veremos. Uy, la caballería creo que la tenemos. Vale, la maga. Vale, ok, ok, ok, ok. Reventarlo todo antes de que nos llegue. Vale, el dragón allí, el dragón allí, el dragón allí. La maga, vamos a hacer que avance. Vamos a meter nuestro chorro de fuego aquí. Vale, perfecto. Los leones, vamos a hacer que carguen ya. Perfecto, el noble aquí al centro. Maravilloso. Aquí, eh, venga, venga, venga, venga, Imrik venga Dios, esto sigue hasta el infinito y más allá bueno, está bien saberlo para la próxima venga uh, yu, yu, yu, yu, yu. vale, aquí, ok, ya no perdamos gente Vale, vamos a meter esto aquí. Venga, invócalo. Hija mía, vamos. Bueno, ok, ha valido para despistar. Vale, ok, los leones de gracia, que ven, que vuelvan. El grupo 2, ¿cómo están los arqueros? Reventando todo. Vale, nuestro noble, ¿cómo está? Aquí. Vale, vamos a matar a este. Luego, aquí, ¿cómo estamos? Vale, ok, peleando también. Venga, Imric, vamos. Que no podemos perder los príncipes dragón. ¡Wow! Nos han invocado esto encima. Aquí, aquí, los leones de Gracia, Aquí. Y es que le quedan todos los arcos. Le quedan todos los arcos. ¡Nos han matado el dragón! ¡Nos han matado el dragón! ¡Nos han matado el dragón! Matado el dragón! Dios, no, esto es fatal para nosotros. Lo hemos abandonado ya a su suerte. Y no hemos conseguido nada. Vale, vosotros arqueros, aquí. Enrique, ¿cómo estás? Vale, vamos a abrir de esto, vamos a abrir de esto, vamos, vamos, vamos. Somos caballería, o sea, no nos pueden pillar. Vale, nuestra maga, el brujo de espadas. Vale. Pero si no, ellos no tienen ya. Señor, debería estar perdiendo toda la esperanza. Vale, ok, vamos a coger la caballería y vamos a irnos hasta aquí. ¿Cómo está esta mujer? No te bates en retirada, por dios. Vale, ok Confiamos en esa bola de fuego Vale ¿Qué más vas a pillar? ¿Qué más vas a pillar? ¿Qué más vas a pillar? No mucho más, bueno Venga sus arqueros Apoyad aquí a nuestra señora Vale Volvemos Venga, Imrik Vale. Dios, esos arqueros, ¿no? Vale, vale, vale, vale, vale. Oh, ¿Quién ha vuelto? Venga, al combate. Venga al combate, aquí, cuidado. Reviéntalo todo, Imric, por tu padre. Vale, ¿quién hemos recuperado? Aquí una de arqueros, vale, vale, vale, vale, venga. Ok, Ay, oh, aquí estás dos de arqueros, ¿qué? Venga, la bola de fuego Ahí, venga Un buen pelotazo Nos sirvió Venga, esa carga ahí para reventarlos a todos Venga, bien, bien, bien, bien Ok, venga Señora, apoya a su príncipe Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Venga Continuar. Vale, ya está Uf. Menuda batalla, tú. Hemos perdido el dragón, hemos perdido el dragón. Decretamos luto. Buah, tío. Porque además el dragón hacía una faena brutal. Y de aquí hasta que volvamos a tener disponible un dragón, Pff, espero, espero, espero que por lo menos nos haya valido para conquistar la ciudad. Victoria pírrica, vale. Vale, vamos a ocupar. Uh, tomamos y ocupamos, aunque nos cueste penalización por conquista. No, vamos a ocupar y ya está. Su suficiente con, con toda la pérdida que vamos a tener de... De... Buah, claro, y nos vienen a conquistar a Antoch Pff. Vale, ok Nos volvemos a enfrentar el caos Esto es una locura Vale, porque además no es moco de pavo este ejército, eh O sea, está bien, está bien Porque tiene el carro, la caballería Los ginetos barbos, que esto nos dio una... Un dolor de cabeza con los senos Brutal Vale, bueno, veremos a ver qué podemos reducir Con quitarme de medio los mastines Por ejemplo, y alguna de caballería No me parecería nada mal Pero estando como estamos